Bueno, te presento, eres Cristian Telles uh -huh. y hiciste el, el curso de terapeuta pues ya hace dos años. Y nada, pues quería hacerte algunas preguntas porque eh, nos has enviado todos los documentos que te pedíamos para el apto de terapeuta y por lo tanto vas a entrar dentro de la asociación. Muy bien, que luego ya me tendrás que pasar pues tu foto y, y los textos que quieras poner y tal. Te cuento luego al final un poquito más sobre esto de la asociación pero eh, pues como te comentaba quería hacerte una entrevista que le puede servir de, de motivación a tus compañeros alumnos por pues, de estos años y también pues a otra gente que, que le pueda interesar estos temas bien por pues lo primero sería preguntarte que cómo llegaste a, a, a conocer estos cursos ¿no? de libertad emocional Bueno. La verdad, eh principalmente la búsqueda ¿no de una validación externa como terapeuta Esta, eh, aquella eh, seguridad de tener un respaldo de algún certificado de un, de un diploma de lo que dijera sí, si tú eres lo que dices que eres Entonces, ¿eh? buscar afuera eso que precisamente está dentro ¿ya? esa confianza esa seguridad sobre lo que uno eh, está haciendo luego ¿por qué eh, darme el alta como terapeuta <coughs> Principalmente porque hay muchas personas que, eh, igual que yo, viven esa experiencia de eh, la validación eh, del que está al frente. ¿no? Asegurarse de que está al frente sabe lo que está haciendo. Pero, Pero bueno, tú me comentabas en uno de los correos que hemos intercambiado que, que realmente conseguiste el objetivo, que era el que yo proponía en el curso, que es que tú te sientas terapeuta y que tú empieces a funcionar por tu cuenta. Exactamente, absolutamente. Me siento eh, tremendamente preparado. Creo que eh, finalmente en la, en la eh, dinámica de la sesión eh, nos vamos dando cuenta eh, cómo eh, esta herramienta que hemos ido aprendiendo, cierto?, nos permite actuar ante cualquier situación que se presenta con el paciente. ¿No? Así que, perfecto. Muy bien. ¿Tenías experiencia con otras terapias anteriores al curso? ¿Qué te ha aportado el curso? Sí. Mira, eh, experiencias anteriores, yo eh, estoy hace varios años eh, trabajando con eh, bioescodificación, con eh, biomagnetismo, ¿cierto? No sé Entonces, experiencia con pacientes sí tenía desde eh, esa perspectiva. Hago hipnosis regresiva eh, más o menos la misma cantidad de tiempo. Uh -huh. Eh, pero eh, lo que me ha aportado el curso en realidad es, por un lado, darme cuenta que eh, había varios igual que yo que entendían que esto eh, era más integral, que había más cosas, que hay algunas personas que eh, les sirven algunas terapias o algunas técnicas y otras no, entonces... Eso es lo que me ha aportado, en el fondo también una metodología, un sentido, ¿no es cierto?, eh, de cómo hacer y cómo llevar adelante un programa de trabajo con, con un paciente. Uh -huh. Pues me resulta interesante porque si hace regresión, ¿has sido capaz de integrar eh, las técnicas del curso en la regresión? Absolutamente. Uh -huh. Yo hoy día podría decir que ocupo el... 80% de las técnicas o de lo aprendido en el, eh, en el curso, mm. eh, porque además eh, tiene todo el sentido para mí, es muy práctico. Mm. Eh, y eso eh, eso hace que uno vaya adquiriendo un rodaje y un ritmo en la, en la sesión que permite andar eh, más rápido, tener resultados más rápidos. Muy bien. ¿Tu labor actual es de terapeuta entonces? Pero, eh, principalmente, principalmente. Es algo que me apasiona y, y me encanta. Tenemos un proyecto que es Alma y Cuerpo Sano con, con mi señora, uh -huh. donde hemos volcado un poco esta, eh, este servicio ¿no es cierto? terapéutico a llevarlo a domicilio, más que solo dentro de una eh, de un salón o de, o de una consulta. Sí. También hacemos consultas naturalmente, uh -huh. pero ahí estamos dándole con todo a este proyecto, eh, donde hacemos talleres, charlas gratuitas... Eh, de hecho, hoy día estamos viviendo una contingencia social aquí en Chile, eh, súper sí. eh, fuerte, donde sí. la gente está muy tensa, donde lo está pasando mal. Sí. Y nosotros iniciamos hace tres semanas un grupo de, de eh, hipnosis y libertad emocional, donde trabajamos todas estas técnicas. Y, y ha tenido bastante éxito. De hecho, ya nos han llamado de otros centro a ver si queremos hacerlos con ellos también. Qué bueno. Y bueno. Eh, Así que ahí también, y tu ayuda ahí que me ofreciste ahí en uno de esos correos que, que te he Sí, porque además ya este fin de semana hice precisamente el taller que quería sobre eh, sanar vivencias traumáticas con las herramientas básicas que hay que añadir cuando trabajamos ese tipo de, de situaciones. ¿no? A mi entender, en el fondo... Todas las vivencias, los biochoques, ¿no? que llaman de envío de descodificación, uh -huh. que te marcan, son traumáticos, es decir, generan como una fragmentación interna. Pero claro, cuando ya tienes el estrés postraumático intenso que te bloquea, pues ahí tenemos que tener en cuenta que eh, la mayoría de las técnicas normales que empleamos, que necesitan la atención, puede que no funcionen porque la atención se bloquea. Pero, Entonces necesitamos... Exacto otro apoyo, ¿no? otras herramientas que trabajen directamente con el subconsciente sin necesitar la atención. Entonces, bien. eso es lo que te voy a comentar, que el vídeo ya saldrá a final de mes, pero vamos, te paso el, el borrador para que tú puedas irlo no, que... Muy bien, eh, bueno, comenta, si estás ahí de terapeuta, pues tú estás en Chile, comenta la zona donde estás, si trabajas online o no, pues... ¿Eh? Bueno, hoy, hoy día eh, tenemos afortunadamente un montón de herramientas que nos permiten eh, comunicarnos con todo el mundo. ¿eh? Esta conferencia es una prueba. ¿eh? Eh, bueno, aquí en Chile nosotros estamos en, en un país que eh, en términos de la zona eh, geográfica eh, le va muy bien, pero con una, un tremendo... Eh, social que se ha evidenciado en las últimas semanas con protestas, con marcha y con eh, y, y un nivel de tensión muy grande. Sí. Eh, claro, yo eh, eh, he tenido la, la suerte no sé, de llegar a lo que son las terapias complementarias hace algunos años, a raíz de, de necesitarlas en un momento, uh -huh. eh, y ha sido, eh, primero que todo, un proceso de... Eh, lo que llamo yo reconocerme o empezar a conocerme, a, a empezar a convivir con mi, conmigo mismo. ¿sí? Eh, y, y bueno, salir de lo que yo también llamo un poco el dogmatismo académico, de aquello de lo aprendido, ¿no es cierto? Que eh, nos pone a veces en una posición, en un lugar de que, bueno, esto ya lo viví, lo sé, lo conozco, ya no me afecta. Uh -huh. Pero a través de lo que hemos ido aprendiendo en, en el mismo diplomado, ¿no es cierto? Eh, hay que revisar todo eso permanentemente. Sí. ¿sí? Y eso, tenemos harta p aquí, eh, harto trabajo, digamos, eh, y lo estamos haciendo con mucho ¿En qué zona estás exactamente? En, sí, en, en, en el centro de, del país, en la capital de, de Chile, en la capital, eh, digamos, de eh, política y económica del país. Uh -huh. Santiago, ¿no? Santiago de Chile, exacto, ahí estamos. Acá. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo ha sido tu proceso interno para llegar a ser terapeuta? Porque en el curso yo comento que lo fundamental es o te trabajas tú para quitarte tus limitaciones o no llegas. Entonces, ¿cuál ha sido tu proceso? Sí, como, como te comentaba eh, recién, eh, está este proceso donde. Eh, tuve que ir evidenciando aquella eh, problemática que, que está eh, subyacente nosotros es eh, lo veo yo mucho como el proceso del duelo esa etapa de negación de que está todo bien de que nosotros o para que no pasa nada que tengo que trabajar si estoy fantástico <risa> <risa> bueno, lo primero empezar a, a reconocer aquello y, y, y de alguna forma eh, ser muy constante. Eh, al principio costó mucho ser constante y hacer la pega. Eh dedicarle todos los días un, un, un tiempo a, a nosotros acá tenemos una formación esencialmente católica uh -huh. ¿sí? un país reconocido a nivel mundial como un país católico entonces voy acostumbrado a la postergación a no dejarnos tiempo para nosotros uh -huh. entonces cualquier cosa que eh, fuera en ese sentido eh, nuestra programación inicial es que ah, mira esto es muy egoísta, es medio vanidoso entonces uh -huh. O, o de las, prim las primeras limitaciones que creo que empecé a trabajar pasaban por ahí, un poco por eh, reconocerme y eh, validarme como, como terapeuta. Muy bien, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Qué es lo más complicado para ti de ser terapeuta? Mira, hoy día no siento eh, eh, nada realmente complicado. ¿eh? Eh, Creo sí que eh, eh, yo soy un poco fanático del cine, ahí, eh, eh, ahí el, el tío Ben en Spider-Man 1 dijo un gran poder conlleva una gran responsabilidad, <risa> <risa> eh, ahora si ves la responsabilidad como una complicación tal vez ahí está la respuesta, ¿no? pero eh, lo que yo veo eh, este conocimiento que tan amablemente nos has compartido es un gran poder ¿eh? sí. que nos invita a profundizar e investigar y seguir creciendo eh, en este camino de sanación o de iluminación dependiendo de donde uno se encuentre. Sí. Eh, no veo una mayor complicación, veo más oportunidades ahí que otra cosa. Muy bien. Eh, a veces tienes dudas. Sobre ti como terapeuta o sobre el, las técnicas o la terapia que utilizas con los pacientes? Mira, eh, a día de hoy, uh, 20 de noviembre, ¿no es cierto?, de covid no, no. Tengo una gran confianza eh, en lo que estamos entregando eh, y, y en lo efectivo que es el proceso. ¿no? Uh -huh. eh, lo he probado en mí desde el comienzo, digamos, con. Pues con mucha energía en algunas ocasiones, no tanta, pero eh, veo el resultado, entonces eh, eh, no dudo. Entiendo también que hay pacientes, ¿no es cierto?, que, que yo veía y que, y, que venían a una sesión y luego ya no, no venían más, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí yo sentía ciertos niveles de frustración y hasta me hice un checklist para decir, ay, ¿qué, qué estoy haciendo mal? Para que, eh, para que se vayan y no continúen con la terapia. Era, rápidamente eh, me fui dando cuenta que el proceso evolutivo de cada uno de nosotros es tan diferente que de pronto eh, una palabra, una frase, un, un, una sensación en, en la sesión fue suficiente para esta persona para que, para que consiguiera ¿no solucionar su problema o, o, o se iluminara definitivamente uh -huh. eh, yo, eso eh, lo llamo consecuencia insospechada, ¿no? porque no, no, no estaba previsto en ninguna parte. Sí, eh, sí. Me he encontrado con personas que, como alguna vez te, te comenté, ¿no nosotros hacemos charlas gratis, hacemos eh, informamos alto de lo que se trata en la, las terapias, eh, digamos, la medicina complementaria en general. Entonces, me encontré con una persona una vez que se acerca y me dice: Chú, que muchas gracias, gracias a usted, me cambió la vida. Y decir, Sí. y jamás estuvo una en Entonces, claro, estuvo una charla, algo le hizo sentido y cambió todo para él ¿Eh? Entonces, entendiendo eso, eh, esa frustración o esa idea de que lo estábamos haciendo mal, eh, desapareció rápidamente. Así lo, así lo he vivido yo en los últimos años, uh -huh. eh, principalmente por el proceso evolutivo de cada uno. Genial. ¿Qué es lo que más te gusta de ser terapeuta? Eh, yo creo que la, la oportunidad de eh, desarrollo, de, de crecimiento, de evolucionar, de, de sanar, ¿no es cierto? Es eh, lo que escuché hace un tiempo en, eh, en un curso, en un diplomado que hice, ¿no es cierto? Esa divinidad que todos tenemos dentro, que uno la va experimentando. ¿no? Y. La posibilidad de compartirlo eh, es fantástico. A mí me encanta hacer terapia, me encanta eh, compartir todo esto, enseñar, es ¿no? fantástico. Bueno. Genial. Bueno, estas son preguntas de eh, otros de alumnos de otros años, bien, y te las voy haciendo. La primera sería, ¿cómo ha sido tu proceso evolutivo en cuanto a hacer sesiones con pacientes? Bien, ya sabes que los compañeros en las primeras sesiones es como, madre mía, el río, no salirme, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo ha sido ese proceso contigo? Bueno, de lo absolutamente pauteado, planificado, ordenado, organizado, etc. Llegué a, a, a no planificar nada, finalmente me di cuenta que en las sesiones, a medida que uno entraba en la sesión el, el paciente venía con un tremendo nivel de tensión y no podíamos hacer nada y, y ahí pasábamos a la siguiente y ya la siguiente venía con otra cosa y entonces eh, lo que sí fui, eh, eh, he ido haciendo no es, cierto? es esta organización de, la, de las sesiones que hemos estudiado y que hemos eh, visto. De, de mantener un hilo eh, digamos, en, en todo lo que es el, el programa completo de la terapia. No, no específicamente una sesión ni, eh, y de esa forma también bajar el, el nivel de estrés con respecto a lo que significaba la atención. Eh, lo que sí me ocupo es de tener una batería de recursos con qué responder en un momento determinado, si, si está desbordándose el paciente o si está muy indiferente. O está, eh, en eso sí me preocupaba. Pero ha sido un proceso que yo llamaría bastante rápido. Yo, eh, en, en dos años, que es poco tiempo, eh, eh, he atendido muchísima gente y diría que hoy día el nivel de eh, no tengo un registro de alguien que no le haya servido Perfecto. En las sesiones viste desde el primer día que mejoraban los pacientes eso ha sido o esa idea ha sido algún conflicto en, en tu proceso. En mi experiencia, eh, diría que la primera sesión es tal vez la más potente en, eh, en las recuperaciones de, de algunos pacientes. Eh, de hecho, la, eh, la forma en que nosotros la planteamos, la primera sesión siempre es la más larga, donde hay una explicación de cómo funciona la, eh, de las técnicas que vamos a utilizar, etc. Pero sí, yo diría que en algunos casos... Tenemos eh, prácticamente como eh, curaciones milagrosas. El que llegó y eh, tengo uno, unas pacientes con fibromialgia, no que es cierto? Y una enfermedad eh, estereotipada como algo tremendamente complejo, etc. Eh, hay gente que ha venido a la primera sesión y luego me llama y me dice: es que no me duele nada. O sea, la persona que entra con 14 puntos de dolor y se va sin dolor eh, es prácticamente una curación milagrosa. Eh, pero en, siempre, eh, de, con todos los pacientes, y han habido pacientes que han sido resistentes que tienen ciertos niveles de, eh, digamos de dificultad mayor, pero eh, como esto yo lo entendí desde un principio como un, un trabajo también personal, de vivirlo, de, eh, de experimentarlo junto con ellos, creo que esto ha facilitado que desde el principio las personas sientan que eh, están... Eh, siendo comprendidos por un lado, que están apoyados y que eso les permite relajarse. Y una vez que se relajan, naturalmente empiecen a experimentar un cambio rápidamente. Perfecto. Por aquí preguntan, ¿cómo fue tu primer paciente y si ha habido mucha diferencia con el último? No sé, echas la, <risa> la mente atrás. <risa> ¿Cómo haces no, la comparativa? El, mi primer paciente fue del terror. Fue terrible, sí, no, estaba tremendamente nervioso, eh, súper pauteado. Tenía puesto incluso alguna ayuda a memoria ahí de, eh, detrás, de, detrás de él que no se diera cuenta. Eh, hasta se me olvidó el nombre de él. ¿no? No, eh, lo buscaba yo, trataba de ser eh, discreto tratando de encontrarlo, pero eh, afortunadamente con, eh, pudimos salir eh, airosos de, de aquel momento, pero sí fue. De mucha tensión para mí, y yo creo que él también lo experimentó de alguna forma así. Uh -huh. <risa> así que sí, fue, fue potente la primera <risa> primer paciente. Y luego, ya ahora, como nos has comentado, ya te dejas fluir, ¿no? Totalmente. Sí, sí hoy, hoy día yo veo que hay una diferencia gigantesca. ¿verdad? Pero yo creo que esta confianza que te da eh, este mismo diplomático, el tener este apoyo, saber que están ahí las herramientas, yo. Cada vez que me veía en alguna situación compleja, tomaba los videos iba yo lo veía o, o lo buscaba no sé, en, en los videos que tienes en YouTube, iba yo lo veía y, y, y rápidamente resolvía la, eh, mi duda. Y, y aquí que está toda la información ahí, yo soy un, un ávido lector de la página y eh, lo leo una vez, lo vuelvo a leer, en un momento te, tengo una precisión de las cosas, luego lo entiendo todo, luego, eh, eh, entonces, sí ha habido un, un gran cambio en ese aspecto ¿Cómo de importante evalúas tú la implicación de los pacientes y el trabajo que ellos hacen en casa? O sea, si, si la pregunta va orientada a que ellos hagan la tarea uh -huh. eh, que trabajen, ¿no? esto yo creo que es fundamental eh, rápidamente nos damos cuenta cuando un paciente hace la tarea ¿No? Ya de sesión a sesión, ves un avance y, y tiene eh, un impacto eh, gigante en lo que es finalmente el número de las sesiones que, que uno hace. Ahora, yo también entiendo que, que es un proceso que, como conversábamos hace unos minutos, de, de esa eh, negación de entregarnos tiempo para nosotros, eh, hace que, que el, los pacientes no trabajen, porque finalmente lo entienden como algo uh, que es para ellos y que no es tan importante. O sea, aquí en Chile una sesión, por ejemplo, de un kinesiólogo cuesta cerca de 50 euros, y una lesión de rodilla que requiere 24 sesiones a la mitad ya no las necesitan porque los ejercicios que tienen que hacer los podían hacer perfectamente en sus casas uh -uh. pero las pagan completa porque sabe que solo ahí le van a dedicar el tiempo uh -uh. para dejar tiempo en su casa entonces por último lo hacen para no perder el dinero sí eh, y ¿a vos cuando la consecuencia es recuperarse más rápido entonces, eh, un poco pasa por ahí también, por esta eh, programación que nos hicieron de que eh, no era eh, de alguna forma bien visto dedicarle tiempo a... Ah, a, ti no, a ti mismo. ¿Cómo organizas tus sesiones y cómo decides las herramientas a emplear en la sesión? Eh... La verdad, la verdad... Vamos a ver, como no has dicho ya que, que te dejas fluir, la cuestión es, la primera sesión, que la haces? ¿De una hora, hora y media, dos horas? Las siguientes, ¿cómo sería? Eh, principalmente la, la primera sesión, yo la hago más larga, habitualmente eh, son eh, dos sesiones en una, cuando nosotros hablamos de una sesión, una hora por sesión, la primera sesión habitualmente es dos horas, y las siguientes son todas de una hora. Eh, y yo preparo un, un, un programa ¿no que va incluyendo lo que o se va haciendo en cada, en cada sesión ¿sí? eh, eh, digo, los puntos que deberíamos ir tocando dependiendo la, la problemática que, que tenga el paciente eh, o sea, como estructura principal está el hilo conductor que es la, el objetivo que el paciente se pone como, eh, para, como meta ¿sí? ¿sí? Ahora, ya sabemos que el paciente se pone un objetivo y rápidamente desaparece. Eh, ahora, eh, bueno, la organización de la sesión un poco me baso en lo que hemos visto en el diplomado, eh, pero principalmente, como tú bien lo dijiste, es intuitivo el, el antes y el durante, solo con, con, un, eh, con, con la visión de lo que estamos trabajando. ¿eh? y y de alguna forma la técnica o la herramienta a utilizar va apareciendo en, eh, en ese instante. ¿Ya? Por eso para mí es tan importante esto de mantenernos actualizados y de estar viendo permanentemente cómo funciona. Ya, yo tengo súper dominado eh, el trabajo del duelo. Ya, perfecto. A ver, veamos cómo se hace. Hagámoslo de nuevo. Y, eh, entonces, de esa manera voy organizando las sesiones. Lo que eh, sí he encontrado una excelente práctica y que lo vimos en el diplomado, es el hacer las fichas de los pacientes, el mantener las fichas de los pacientes, y al momento de la sesión tener muy claro quién es y qué estamos trabajando. Uh -huh. En un momento, uh -huh. cuando uno tiene un paciente, o tiene pocos pacientes, es muy sencillo. Uh -huh. Pero ya cuando uh -huh. empiezas a pasar cierta, cierta barrera, y especialmente aquellos pacientes que están mucho tiempo, eh, es importante tenerlo. Sí, sí. sí uh -huh. pero si no, <risa> por dónde iba. <risa> claro. A ver... ¿Qué tipo de casos te encuentras fundamentalmente? Sanaciones milagro de esas inesperadas que decías? ¿Procesos largos que superan 20 sesiones? ¿Tienes bastantes pacientes con resistencias? ¿Cómo, ¿Cómo repartirías porcentajes? Yo hoy día diría que, que pacientes largos es lo que menos tengo. O sea, yo diría que es el, el, será el, el 20%. ¿no? Eh, la, la gran mayoría está entre los, eh, bueno acá lo pusimos pacientes milagros, pero eh, eh, que tienen recuperaciones muy rápidas. Uh -huh. eh, yo creo que la gran mayoría está ahí. Eh, nosotros hemos eh, más o menos tabulado esto y nosotros procesos con éxito, eh, la, la yo diría todos, pero con respuestas rápidas, cuatro sesiones para mí es una respuesta muy rápida. Uh -huh tengo pacientes donde ha sido el dolor, ¿no es cierto? especialmente los que tienen que ver con adicciones son más largos, ¿eh? pero eh, en principio eh, eh, yo creo que tiene que ver por mi necesidad de asegurarme de que, la, que el tratamiento funciona, ¿eh? porque eh, pero generalmente diría que hoy día está bien eh, equilibrado entre lo que son los eh, procesos eh, digamos, cortos y eh, eh, más que los pacientes largo largo, yo creo que tengo un par de pacientes que he tenido como más de 20 sesiones, eh, pero la mayoría se resuelve mucho antes. Muy bien. ¿Cuáles son los casos más complicados que encuentras? De, pues eso, adicciones, eh, depresiones, ¿cuáles son los casos más complicados y qué herramientas especiales usas en esos casos? Mm. Eh, bueno, es un poco difícil poder eh, etiquetar algo como complicado. Bueno, he visto eh, variar de muchas formas eh, una situación con un paciente. Pacientes que venían con temas muy simples y que terminaron con, eh, muy complejos eh, eh, y, y a la inversa también. ¿no? O sea, eh, ha sido, eh, eh, yo creo que en términos de dramatismo, yo creo que si, si lo pusimos a escala de dramatismo, claro, he, he atendido eh, algo que no se me nunca, tal vez, de, dentro de estos años, que... Una, una familia, ¿no es cierto?, una niña de dos años con eh, tumor cerebral en etapa terminal, ¿no es cierto?, me buscar, no sé qué, queremos trabajar todo esto, Digo, bueno, pero en realidad aquí o sea, hubo un minuto donde se podía hacer algo, eh, eh, hacer una cirugía o no, porque ya a esta altura ¿no? es decir, lo, nosotros lo que queremos hacer es que eh, nos acompañes en este proceso, ¿no es cierto?, de la eh, de, de la muerte, digamos, de, de, de la etapa terminal de, de nuestra hija. Yo creo que eh, ese es tal vez uno de los casos más difíciles con los que me he encontrado y donde, digamos, empatizar eh, fue eh, potente para mí. Sí. Ahora, la, la herramienta ahí, eh, claro, ahí yo me, me apegué exclusivamente a la técnica, ¿no es cierto?, eh, para eh, no terminar tan... Eh, tan mal como, como uno espera que termine el espada, cierto?, ¿sí? porque sí. además yo ahí eh, observé algo eh, en, el, en los procesos del duelo, algo que yo llamo eh, coherencia o incoherencia emocional. Sí. Eh, lo llamo así porque entiendo que hay un momento donde eh, yo debo sentirme mal porque hay, una, eh, hay un, un aspecto social con respecto a todo. Eh, y aun cuando me sienta bien, me mantengo en, esa, en ese estado, porque soy coherente con lo que la emoción debería ser. Sí. Y, y creo que, eh, como te decía, la, las técnicas que hemos aprendido en el diplomado, eh, si nos apegamos estrictamente a la técnica, podemos salvar situaciones así de complejas. Muy bien. Pues, ¿cómo ves tu futuro como terapeuta? Esto lo has respondido un poco antes. No, si seguirás siempre con las mismas técnicas, veo que no, que estás en continua evolución. ¿no? ¿Ves tu camino por ahí? Sí, mire yo, yo me veo atendiendo, eh, compartiendo, pero principalmente enseñando. ¿no? Eh, me encanta mucho esto de, de hacer charlas, de comentar, de difundir, de, de entregar ¿no es cierto? todo este conocimiento que uno va eh, adquiriendo. Eh, y las herramientas, como tú bien lo dijiste, sí, naturalmente. yo eh, Estas están y, y son súper efectivas y, y, y esto lo, eh, he hecho algunos estudios clínicos, ¿no es cierto? Y, he, y permanentemente voy integrando, eh, eh, más que nuevas técnicas, una nueva forma de ver o de practicar la técnica uh, eh, Yo en algún minuto... Eh, yo también hago acupuntura, entonces eh, en un momento las agujas asustaban a la gente, o eh, era muy dolorosa y apareció por ahí una técnica que se llama este hiperterapia, que son unas almohadillas de algodón que se eh, aplican sobre los puntos de acupuntura. Y, y la empecé a usar con, con bastante éxito y, y luego dije, bueno, ¿y qué pasa si le echamos unas flores de bachala? Y así, va, eh, va evolucionando. Entonces, eh, eh, yo me veo en esto definitivamente eh, el resto de mi vida, así con estas variaciones que tú mencionabas también. Te ¿no? eh, ir enseñando ir compartiendo. ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, eh, libertad emocional, hacer escuela aquí en Chile, yo mm. creo que hay otros, eh, hay algunos compañeros por ahí o una compañera que es de aquí de Chile, de la ciudad de Antofagasta, del norte de Chile, mm. eh, yo me veo en eso, haciendo escuela y entregando todo este, este conocimiento y estas habilidades. Perfecto. ¿Cómo ves el futuro de las terapias? ¿Serán como hoy? Mira. ¿Variarán? Imagina. ¿Sí? Sí, yo creo que van variando, pero eh, y, y variarán en, en el futuro de todo lo que tengan que ser. Pero yo veo un futuro promisorio ¿eh? para los terapeutas eh, complementarios, especialmente, porque veo que cada vez nos, nos vamos haciendo, eh, nos vamos profesionalizando más. Eh, y nos vamos entregando con eh, tal vez con más amor, ¿no es cierto?, e incondicionalidad hacer esta, esta rega ¿no? de, de acompañar a la gente, de orientarlos y, y de ir eh, sanándonos junto con ellos. Y veo que hay gente más confiada en esto. Eh, cada vez veo, especialmente que en Chile, que las personas se van acercando a lo que es eh, la la libertad emocional como tal, porque en esta incluimos todo, o sea, incluimos el, el rey, que las terapias energéticas. Sí, sí. Entonces, veo que, que en ese sentido eh, vamos a tener un, un futuro promisorio. Eh, soy muy optimista también en ese, en ese aspecto. Y la última pregunta. ¿Cómo es el futuro de la humanidad? Es una tremenda pregunta, pero... <risa> no sé. la vamos a la hora. <risa> Claro, mire, yo, eh, yo confío en esta genialidad que eh, ha provisto esta organización universal, digamos, eh, esta que nos puso aquí eh, en este momento. Y creo que es eh, oportuno mencionar que hay hoy día un gran movimiento eh, eh, de estas nuevas generaciones con este sentido de hacer las cosas mejor, de eh, entender que de alguna forma nuestra sociedad llegó a estar a un nivel de eh, eh, enfermedad, podríamos decir, así, tenemos una sociedad enferma, que hay que recuperar y ellos eh, están colaborando fuertemente con eso. Una, eh, aquí en Chile lo estamos viendo hoy día. Eh, chicos, ¿no es cierto?, sin ningún miedo, ¿sí? con mucho ánimo y con ganas de hacer cosas. Entonces, eh, no, no puedo ver un, un futuro eh, diferente a uno recuperando nuestra salud como, como humanidad. Sí. Siendo un poco más humanos, tal vez eh, podría ser la palabra de la propiedad. Sí, sí. sí. sí. Pues encantado de haberte hecho la entrevista. Vamos, no tengo palabras porque en el fondo me siento muy orgulloso ¿no? de, de las cosas que has comentado, del curso y, y vamos, que por supuesto que, que vamos a colaborar en, en que libertad emocional esté ahí en Chile. Y nada que a tu disposición para, para lo que te pueda servir. Y un abrazo muy grande Cristian y seguiremos hablando. Perfecto. Yo feliz, Paco. Eh, estoy muy contento realmente eh, de, de haber llegado a este emocional. Eh, las cosas no pasan por eh, casualidad. Eh, entonces ha sido un agrado extraordinario me siento pleno, muy contento lo recomiendo de todas maneras a todo el mundo y mi invitación es esa eh, hagamos todo lo posible por eh, recuperarnos por estar bien que eh, es la forma en la que vamos a poder apoyar a todo el resto del mundo que no ha tenido la suerte de contar con estas herramientas y un abrazo para todos, especialmente para ti y para todo el equipo de Libertad Emocional. Pues un abrazo y nada, ya sabes que eres parte del equipo a partir de ahora. Bueno, me he, me he sentido parte desde el principio, de Debo, bueno, debo decirlo. En escrito, con el documento. <risa> muy bien. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien.